Bien, pues ha llegado este momento, el día 366 de este calendario, que nos ha vuelto locos a todos y cada uno de nosotros. Un año que nos ha dejado mucho de qué hablar por generaciones y que ha quedado grabado en nuestra memoria. Un 2020 que iniciaba a raíz de un momento de incertidumbre sanitaria el 31 de diciembre del 2019, pero que no se notaba que fuera a causar estragos en todos. Hoy concluye este año que nos dejó paralizados. Las autoridades nos pedían que nos quedáramos en casa y que si fuésemos a salir, solo lo hiciéramos para situaciones especiales, manteniendo reglas de convivencia diferentes a las que estamos acostumbrados. Mientras nos pidieron confinarnos como humanidad, a la par, la vida cotidiana también lo hizo. El escultismo se detuvo, y yo solo recuerdo el 7 de marzo del 2020, como el día que pusimos stand-by a las actividades presenciales. Los deportes también suspendieron, y algunos pospusieron o cancelaron sus espectáculos. Los Juegos Olímpicos de Tokio, la Eurocopa en 13 países y la Copa América de este año son el ejemplo de que lo primero es la salud, y por lo tanto, también el deporte se quedaría en casa para mantenerse sano y salvo. Pero aunque parezca esto una historia de apocalipsis, creo que apenas, es el comienzo de lo que se vivió en ese 2020. A raíz de esta contingencia, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos y o familiares a causa de los estragos sanitarios. Yo en lo personal tuve la desdicha de estar 21 días confinado a raíz de los principales síntomas, pero las ganas de salir adelante fueron el motivo por el cual pude salir de esto. En este parteaguas del comienzo de década, vimos cómo todo poco a poco empezó a reactivarse. En el mundo del deporte, el último 10 argentino anunciaba su salida del club al que siempre ha pertenecido. Sin embargo, el astro tomó la decisión de continuar un año más en Cataluña. La llamada joya de México del automovilismo tuvo un comienzo de temporada con cierta incertidumbre, al salir positivo a la situación actual, que al no tener hasta ese momento un asiento seguro para el 2021. También vimos probablemente una escena que, pese al fuego que emanó, a todos nos dejó helados. Sin embargo, Romain Grosjean vive de nuevo. Y al final, todo fue gracias a que la seguridad en un deporte tan peligroso como la Fórmula 1 está por algo. Este 2020 fue un año difícil y aún así, pese a la pandemia, la gente salía a las calles con gritos y mensajes de hartazgo e incertidumbre. Temas como feminicidios, desapariciones, racismo llenaron las portadas de los medios de comunicación, haciéndome como nunca en la vida una pregunta. ¿Qué se puede hacer hoy para poder construir el mundo en el que todos queremos vivir? También este fue un año de cuestiones polémicas en muchos rubros. En el deporte, un nuevo equipo llegaba al Pacífico a raíz de la desaparición de una franquicia de gran tradición en el fútbol mexicano. Y a la par, otra de menor nivel desaparecía para refundar al cuadro del Coloso del Quinceo. En la política fuimos testigos de que quien decía que pondría un gran cerco en la frontera mexicana caería del poder. Y por tal, regresaba el partido demócrata al gobierno de los Estados Unidos. En este año también nos dejaron personalidades que hicieron para bien o para mal un mundo diferente para sus épocas. Como aquel escritor argentino que creó a una pequeña niña animada que cuestionaba la sociedad actual. O aquel que en mensajes decía que uno y uno son dos porque exactos son los números y que por un beso de la flaca, él daría lo que fuera. ¿Cómo no olvidar a aquella persona que parecía tener alas y volar para encestar con el número 24 a sus espaldas? O aquellos que nos hicieron reír por cualquier locura y aún así nos dejaban un aprendizaje. Vivirá en el recuerdo eterno, quien en el mundo de la actuación hacía que gritáramos Wakanda Forever. Aún así, al leerlo, el día en el que el rey T'Challa dejó este mundo terrenal. Será parte del recuerdo, aquel mexicano que en 1995 puso en lo más alto el nombre de nuestro país con un Nobel. Y también recordaremos a aquella diva que cantaba y acariciaba con su voz. Sin olvidar a aquel terrenal que muchos consideraron una deidad coronada al cielo del Estadio Azteca. Y que pese a sus logros y números que lo llevaron a ser el mejor, no fue suficiente. Y la vida lo hizo caer bajo y también lo hizo levantarse. Y tampoco olvidar a aquella persona que decía que en las tardes vio llover y que vale la pena vivir con pasión, razón y locura. 2020 ha sido para todos el año maldito. El año de la incertidumbre. El año que todos probablemente queramos olvidar. Pero con todo y lo que hemos repasado, hay que ser sinceros. No todo fue malo. Muchos jóvenes tomaron sus dispositivos móviles y se reunieron como si el Zoom o el Meet fueran el parque donde hacían sus actividades Scouts. Las fiestas eran virtuales. Nadie creía que pudiéramos estar tan cerca de todo solo con un solo clic en los dispositivos. Los medios de comunicación fueron el salón de clases de los mexicanos. Y por si fuera poco, el sueño de trabajar en casa para muchos se hizo realidad. Al momento culmen de ese 2020, parecían llegar noticias más agradables. Nuestra joya mexicana de la Fórmula 1 hizo sonar las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano después de 50 años en un podio del otro lado del mundo y un avión amarillo con letras rojas arribaba a México con lo que pudiera ser el fin de esto que vivimos hoy día. Vaya, qué año fue este. Y solo fueron 366 días en donde la humanidad aprendió que lo más importante es cuidarse, valorarse y sobre todo estar unido pese a la distancia y las adversidades. En lo personal, agradezco a todos y cada uno de ustedes que me aportaron el conocimiento correspondiente, por muy fuertes que llegaran a ser las expresiones, si así lo fue. Agradezco a las personas que estuvieron cerca de mí durante este año y espero que primero las deidades me sigas acompañando en esta travesía de la vida, que puedo asegurar que nos tendrá más aventuras por vivir. Agradezco a las deidades, a la vida y a ti que hoy pudimos llegar a una meta tan importante como esta. Espero de todo corazón que en este 2021 que llega te enfoques en tus objetivos que des batalla a más no poder en todo lo que te propongas no te rindas por favor tienes prohibido hacerlo y lo más importante que tengas mucha pero mucha salud ya que si este año nos puso a prueba por lo que vivimos 2021 puede dar una sorpresa si no acatamos las órdenes sanitarias de esta forma y desde mi más humilde trinchera deseo que todos tus sueños y anhelos se vuelvan realidad y que pases esta noche vieja en compañía de los que están a tu alrededor. ¡Feliz año!